Así es que vamos a abrir nuestro corazón. ¿Cuántos quieren abrir su corazón en la presencia de Dios esta noche? Vamos a abrir nuestro corazón y decirle al Espíritu Santo, ve. Cierre sus ojos y levanta sus manos y diga Espíritu Santo, ve. Espíritu Santo, preciosa unción, te anhelamos. Preciosa unción, ven, inúndanos por favor. Eso es, iglesia, empieza a hablar con Jesús. he dando unos segundos para que con sus propias palabras Catocchuru presencia Dios Cabicha Dios he venido una vez más be, be, be, be. Dile Dios, he venido a darte mi alabanza a ti. Dile Dios, he venido a darte mi adoración a Ti He venido a exaltarte Señor He venido a adorarte Dile Señor, este es mi lugar favorito Este es el lugar donde anhela mi alma estar Mi hogar Levanta sus manos y dulce hogar Hoy si yo Bajo el cielo Vas dulce Que mi hogar Dile mi hogar Señor Mi hogar Mi dulce hogar sitio bajo el cielo Ayer estaba en la casa de una familia Y estábamos llorando en un lugar bonito hermano hasta Oliver decía, se siente algo bien especial aquí. Porque en ese hogar, sabe que había en ese hogar, había un cuarto bien limpio. Estaba un ramo de flores, estaban las Biblias, había una alfombra. Y esta familia me dirigió al lugar donde se postran en su presencia. ¿Cómo no se va a sentir algo especial cuando usted le da lugar a la presencia de Dios en su casa? A veces lo que reina en nuestro hogar son problemas, son enojos A veces lo que reina en nuestro hogar, a veces son las incomprensiones, el chisme, la envidia Pero cuantos anhelan la presencia de Dios esta noche, Levante sus manos y diga Señor yo quiero más de tu presencia es el lugar más seguro que podemos tener Estar en su presencia Es el lugar más hermoso que podemos disfrutar Vamos, levanta sus dos manos, diga mi hogar Arriba las manos, díganlo fuerte Mi hogar Vamos Mi dulce mi hogar No hay sitio bajo el cielo, díganlo no hay sitio, Pastor Edgar, esta es la noche para renovar fuerzas, para llenar su copa. Dígalo fuerte, vamos. Mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo. Alguien siente la gloria de Dios aquí Levanta sus manos Dile Padre Dile yo necesito de tu presencia Señor Dile yo necesito de tu amor Dile yo necesito de tu amor Un poquito más eh, eh, oh. Empiece a hablar con papá iglesia. Dile, Señor, yo quiero de tu presencia esta noche. Yo quiero de tu amor. Dile, yo quiero de tu amor. Dice, no, mi Del Mi Mi Mi Mi Gracias aleluya, aleluya. Dale un aplauso a la presencia y al poder de Dios, al poder de Dios que está aquí, iglesia vamos, vamos a dejar que esta carpa se llene de la unción, se llene del poder, papá, papá, levante su voz A mi vida Pero sé Pero sé Que tú puedes Así es, Dale la bienvenida, vamos a darle la bienvenida. Levanta sus manos, díselo, díselo. Bienvenido, padre, bienvenido y bienvenido. Santo Iglesia, Chadora, díselo. Bienvenido, padre, bienvenido. más bienvenido madre Se ha abrazado, Cierre sus ojos y aplaudan, Espíritu, y en verdad, oh, oh, oh. Oh, oh. dile, Señor, tú eres bienvenido a mi corazón esta noche. Eso es, iglesia, empiece a abrir sus labios, empiece a abrir sus labios. Dice la Biblia que el que pide recibe Alguien puede pedir más de su presencia Alguien puede pedir más de su amor, más de su amor, Díselo. Dame más, dame más, dame más, llévanos, Señor, llévanos, Señor. Mira al que viene a buscar Señor tu rostro esta noche Solo anhelo Dios que en medio de la alabanza Tú puedas manifestarte y tocarlos Mira los aprietos de tu presencia Míranos a mis mí retos, Padre. Quebranta el corazón duro esta noche. Quebranta el corazón, papá. Mujer, prepara tu corazón que el Espíritu Santo te va a empezar a llenar. Prepara tu corazón que el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse Prepara tu corazón que el Espíritu Santo va a empezar a llenar, a llenar, a llenar Familias enteras van a ser tocados esta noche Vamos a cantarles a Dios Todopoderoso Vamos a cantarle, ese Dios grande, ese Dios para Dios Te cantaré siempre Nada me detendrá Para adorarte Nada me detendrá Para amarte Señor Levanta su voz Y salud A poderoso Servir ¡Me Yes, sir. Salvador Eso, eso, eso, eso, eso. ¡Vamos! Se han a levantar los adoradores. Y la maestro, yo no sé si alguien más ha venido a ver la gloria de Dios, pero yo he venido a ver la gloria de Dios acá en un peque. Yo no sé si alguien más viene por poder de Dios pero yo he venido por poder de Dios, poder de Dios más más más más de todo. levanta sus manos y le lléname Lléname. Lléneme, papito. Grande, señor. Pareciera que somos chillones en la presencia de Dios. Pero no sabes lo que dice la palabra de Dios, que son bienaventurados los que lloran. Que yo recibirá consolación Cuántos quieren el consuelo de Dios esta noche vamos a Que importa cómo te mires lo importante Alguien pierde la pena, pierde la vergüenza y se sumerge Como un hijo necesitado en su presencia Como un hijo necesitado de su poder Get se declara, díganlo, vence porque él está conmigo se vence la diabetes, porque se vence la migraña, venceré, se vence todo, vencerá, todo, todo declara decláralo, soy victorioso un poquito más fuerte, así como David venció a Goliath en el Cristo, declara toma autoridad Iglesia, vamos. Así como David venció a Goliat en el nombre de Cristo, la Iglesia, la Iglesia vence. Vamos. Si decláralo, decláralo, decláralo, decláralo, porque él conmigo está. Aquí está el Señor, aquí está papá. Vamos, dile Señor, tú estás aquí, papá, hermano, ora al Señor y el Señor, que ayuda, papá, hermano, tú Están siendo Señor, abrazados Y el Señor Hay muchos que están siendo te tocados Ayúdame Ayúdame Grítalo, grítalo, ayúdame, grítalo Ayúdame El Señor ayúdame, te va a ayudar en tu trabajo Ayúdame El Señor te va a ayudar en ayúdame, tu negocio ayúdame, Un poquito ayúdame, más dígalo, Ayúdame Ayúdame Ayúdame dígalo. Ayúdame Ayúdame Poder de Dios Es el poder de Dios en este lugar. Es el fuego de Dios Más El que te quema Más El que te ministra de Dios Está en este lugar Poder de Dios Está en este lugar Poder de Dios Está en este lugar Poder Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te llene, y deja lo que te llene, y deja lo que te llene, y deja lo que, que te llene. Poder de Dios está en este lugar, poder de Dios. Cuando el poder de Dios llega, los demonios huyen. Este lugar, más iglesia, paz! poder de Dios, están en este lugar, poder de Dios, están en este lugar, poder de Dios, están en este lugar, poder de Dios. Oh. Está en este lugar, poder de Dios. Prepárese, prepárese, prepárese. Lugar, la oh. gloria de Dios prepárese, está en lugar. Prepárese, la gloria de Dios. Adore está el está en este lugar. La gloria de Dios. Adora, y se Se mueve, se mueve su poder. Se mueve su poder. Vamos a iglesia, vamos a adorar un poquito más. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname. Este alguien lo quiere, dígalo, dígalo, dígalo, lléname. Díselo. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname. Lleve su mano donde está la enfermedad. Lleve su mano donde está el dolor. Está lord Alguien salir sano de este lugar Alguien va a salir sano de este lugar Créalo mujer, créalo Alguien se va a convertir su tristeza en gozo esta noche mi voluntad, Padre, caminar. Familias, tómense de la mano esposos parejas tómense de la mano el enemigo ha intentado y ha luchado como verlos fracasados, destruidos pero esta es la noche para decirle al Señor no nos dejes por favor Camina conmigo Díganselo Camina conmigo Si nunca me dejes solo Camina conmigo Aunque se levante la envidia Pero tu trabajo, tu negocio está en las manos de Dios Si dejas que Él camina contigo Si dejas que Él camina de tu lado Cuando me sienta solo Si ganas de... Seguir cuando mi fe no alcanza para creer que estás, que estás allí cuando mi fe que quieran Tú de no me dejes caer. camina conmigo solo camina conmigo camina conmigo Padre, no me dejes Caminar conmigo, conmigo Si nunca, Padre, no nos dejes, por favor Camina conmigo This is Que está aquí, bebe de esa presencia. Que está aquí, bebe de esta unción, pastores. El Señor quiere hacer algo poderoso aquí. El Señor quiere hacer cosas grandes Llénanos, por favor Llénanos, Señor Por favor Si tan solo dejáramos que el Espíritu Santo Topara el control de esta noche cosas poderosas sucederían si tan solo dejáramos que el Espíritu Santo tomara el control oh, oh. dale fuerzas, dale salud Cada acción placa de mal, cada toro dios. pide, recibe. ¿Cuántos quieren pedirle algo a Dios esta noche? Levanten sus manos. Quizás conozcas una familia que esté pasando por un momento difícil. Pero dice la Biblia que no solo hay que pedirlo. Vamos a unir este tiempo con... bien fuerte en mi corazón que aquí hay muchos que vienen necesitados por un milagro pero la Biblia dice que no solo hay que pedir sino que hay que buscarlo cuántos quieren venir a buscar la bendición vengan aquí rapidito vamos a orar trae mi micrófono vengan aquí rapidito iglesia venga venga venga venga. Hasta allá atrás, si usted quiere venir a buscar la bendición, venga. Mire, ahí hay, ahí hay mucho espacio. No espera que Dios lleve el milagro en su lugar. No espera que Dios, si vamos a quitar las sillas de aquí, quitamos las sillas, hermanos. Si hay ancianos, si hay diáconos, porque miren. que esta noche Señor quería hacer milagros quería restaurar vidas corazones mira esa pareja que viene ahí ustedes necesitan fuerte de Dios pareja hermosa ustedes lo necesitan vénganse véganse ustedes lo necesitan fuerte algunos servidores, algunos diáconos que nos ayuden a quitar las sillas de enfrente por favor. De Castilla, por favor hay muchos lugares aquí, aquí, por favor pastor Edgar ahí donde usted está si puede levantar las sillas Puede adorar, alguien puede adorar, alguien puede adorar Cuando un corazón adora Cuando un corazón se presenta delante de Dios en adoración El cielo se abre El corazón del Padre es tocado los oídos de Dios se inclinan a la tierra para escuchar la oración, el clamor de los quebrantados, de los que sufren, de los desvalidos, de los que ahí no tienen fuerzas de los que han estado luchando, pero las fuerzas los han estado abandonando, de los que ya no pueden seguir, de los que intenten fallar. Oye iglesia, aquí está el Señor en esta noche, aquí hay gloria del Padre, aquí hay unción de Dios, el cielo se abre, aleluya. ¡Me meto Esta mujer estaba atormentada. Suéltala, suéltala. Espíritu inmundo. Aquí hay una liberación. Ay, Hazlo ahora Espíritu Santo. Suéltala. Y la palabra que se libre Adore iglesia libre. Adore, adore, adore, adore adore, Se libre en el nombre de Jesús Hay liberación en este lugar Adore iglesia, adore, adore Adore, adore a Dios Los demonios están saliendo Los demonios no soportan la presencia de Dios Oh, mis tres vamos, vamos, Pastor Edgar, unas intercesoras aquí no se intercesoras en la iglesia oh, oh, oh, oh, oh. Los llamada En eh. Van a la haber manifestaciones Pero prepárese contra ti. Cúbrase con la sangre de Cristo mira, mira, mira, mira. Cúbrase con la sangre de, de Cristo Hay poder de Dios Poder de Dios Te abraza mujer, te abraza Te abraza, eso es iglesia Habla, habla con el Señor El fuego de Dios está debajo de esta carpa el fuego de Dios está visitando el ITP esta noche <risa> <risa> y ya va a ganar sol. vive Jehová varón hay un espíritu de desesperación Que ha llegado a tu corazón, mi hermano Yo no te conozco Pero el Espíritu Santo me da testimonio De que tu alma, tu espíritu está agobiado, varón Hay días, hay días, varón Que la angustia, el dolor, la desesperación es grande, es grande Te has querido ir lejos, varón te has querido ir lejos Y dejar todo, todo, todo, todo Lo que está angustiando tu alma Tocar Tu corazón quiero yo, dice el Señor Tu vida Tocar un Quiero una decisión de tu corazón Varón, quiero que me mires en medio de todo lo que te está pasando Dios dice lo que quiere de tu corazón Es una decisión Porque te ha costado estar firme En lo que deseas Un día piensas una cosa y otro día otra Es cierto Yo no te conozco pero el Espíritu Santo Me está dando testimonio de lo que estás sufriendo mano. Has llorado mucho mano. Tus amigos te miran reír Tus amigos te ven platicar pero muchas veces varón Aquí adentro de tu alma Quisieras que Dios te dé una palabra Sabes qué te dice el Señor esta noche Una decisión quiero de tu corazón Dice el Señor Quiero que te afirmes en mis caminos Y que me busques Voy a señalar el propósito Y vas a conocer lo que yo tengo para tu vida Dice el Señor Jacobo Este joven ha aspirado por muchas cosas en la vida, pero el enemigo ha atormentado su corazón y su mente. Vamos, varón, se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Hermanos, aquí el Espíritu Santo está ministrando. Hay muchos corazones y muchas vidas que están sufriendo Vamos a dejar que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón Aquí estaba una señorita hace un momento Que estaba sufriendo por un espíritu Por un demonio Pero el Señor la ha hecho libre, ahí está Ya está libre esa mujer Dios la ha hecho libre Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Jesús Mucha una es, vamos a Esperando esta noche, mujer, lo habías esperado como una mujer embarazada que espera un hijo. Así habías esperado este tiempo, este momento, mujer. Siento algo fuerte en mi corazón, mi espíritu, mujer. Tu corazón ha estado esperando por algo, mujer. Vamos, mujer, aquí hay fuego de Dios, lo estás sintiendo, está cayendo fuego sobre tu vida Hay un calor fuerte que está cayendo sobre tu coronilla, mujer Hay un fuego poderoso del Espíritu Santo que está cayendo Mira la ministración de Dios Hay vidas que no están enfermas físicamente, están enfermas del alma Están enfermos del corazón, vamos, lleva las manos a tu corazón, eso es Vamos, eso es, vamos, ahí en tu corazón, allá en tu corazón Allá en tu corazón hermana, ahí está Vamos, levanta tus manos, eso es Ahí está Ahí está mujer, vamos, vamos, vamos, vamos Recíbelo ahora Activa esa fe ahora Activa esa fe ahora, ahí está ¡Vas! Tu amor Tu amor ¡Eso es! Tu... ¡Eso es! ¡Eso es! Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Es lo que pasa al pastor aquí Levanta su mano y diga Señor Hecho está Levanta su mano y diga Señor Hecho está, levante sus dos manos al cielo y diga estoy sano. Mire, aquí hubieron liberaciones aquí adelante. Levante sus manos y diga estoy sano, Señor. Varones que me no están. Diga, Señor, gracias. Su presencia está llenando. en este lugar. El Espíritu Santo está llenando, está tocando, está ministrando corazón. Hay un una administración poderosa del espíritu Santo en este lugar los que nos están viendo en casa los que nos están viendo en el apartamento los que nos están viendo en algún lugar de Estados Unidos los que nos están visualizando en Los Ángeles, California en Houston, Texas allá por Boston, por Nueva York yo no sé dónde radicas, por Alabama por Florida no sé dónde estás, pero la presencia que está aquí en Guatemala está allá en tu apartamento esta actividad está llevando bendición a donde estás. Activa tu fe como la del centurión. El centurión romano llegó a Jesús y le dijo, mi criado está grave, está enfermo. Mi criado está en casa, está a punto de morir. El centurión dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Así hay gente ahora en Estados Unidos que recibe. Esta bendición recibe el milagro allá en el apartamento Allá en el trabajo Hoy es día, viernes, mucha gente está trabajando Están en el segundo turno Tal vez estás con el audífono No nos logras ver, pero nos escuchas Recibe tu milagro, estás llorando Estás gimiendo Ahí en tu lugar, quisieras estar con nosotros Pero Dios está a tu lado Está en este lugar Y está donde nos están visualizando Donde nos están viendo Desde el departamento de Quetzaltenango En el occidente de la República de Guatemala Declaramos una palabra de bendición para tu vida Tu mujer y varón que estás ahí desesperado Te, te encuentras en medio de un desierto Te encuentras en medio de un proceso Estás en una cárcel Nos estás viendo en algún hospital En alguna clínica o de repente tú eres un joven que ha caído en las drogas Ahora mismo estás bajo los efectos del alcohol o de la droga En el nombre de Jesús te decimos que hay esperanza Quizás lo has perdido todo Has fracasado Todos te han dado la espalda Sientes que nadie puede levantarte Sientes que todo llega a su final Esta noche queremos decirte Que hay un Dios que hace milagros Un Dios que resucita sueños Un Dios que levanta del polvo al menesteroso Un Dios que restaura al que está caído Levanta hermano, aquel que está postrado Hermano, y el pueblo de la miseria Alguien levanta sus manos Y declara la presencia La palabra de Dios En su vida y en su corazón Aquí con Jacobo en adoración Quiero compartir contigo una palabra en cinco minutos Cuando Jacobo estaba ministrando Cuando Jacobo estaba Ministrando en el tiempo de la alabanza, llegó una palabra a mi corazón ahí atrás en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. En el capítulo 7, encontramos la, la, la narración de que una mujer pobre, una mujer viuda, salía de la ciudad de Naín, iba acompañado de una multitud de personas y se dirigía al cementerio. De ese lugar de la ciudad Llamada Naín, Pastor Edgar Pero esa mujer Iba con el corazón Destrozado Y deshecho Llevaba en su corazón El dolor más grande Que el ser humano pueda sentir El dolor de la muerte El dolor De ver a un ser querido morir Esta mujer esta pobre viuda Iba a la, a la, al cementerio A enterrar a su hijo La multitud la consolaba Pero nadie podía socorrerla Esa mujer Se estaba dirigiendo al lugar Escucha Donde nadie quiera ir Esta mujer Iba a enterrar A su único hijo su único hijo había muerto El dolor era grande en el corazón de esa mujer Porque su esposo, su marido había muerto Ahora su hijo había fallecido Esta mujer llevaba a su hijo a enterrarlo en el cementerio Pero quiero decirte algo Esa mujer no solo llevaba a enterrar a su hijo Llevaba también a enterrar su felicidad Llevaba a enterrar su paz, su esperanza Estaba enterrando con su hijo, sus sueños La esperanza de esa mujer había muerto La paz de esa mujer murió El gozo y la felicidad para esa mujer murió Ella estaba próxima a enterrar a su hijo Esta es la palabra que te quiero dejar esta noche Escucha por favor Pero la Biblia dice que mientras el féretro, mientras la multitud iba al cementerio, Jesús, Jesús de Nazaret, apareció en el camino y detuvo el féretro, detuvo a los que llevaban al muerto. Detuvo la multitud Yo te quiero decir esta noche No importa la multitud de problemas No importa la multitud de tristezas No importa la multitud de fracasos Que tú estés viviendo Si Jesús llega a tu vida Puede detener la desgracia Puede detener el dolor Puede cambiar tus tristezas